Okay. ¿Qué tal amigos de Al Día? Nos encontramos en los exteriores de la Escuela de Educación Básica Ótaro Semena Gómez, donde nos encontramos con el presidente del Comité... Central de Padres de Familia, con quien vamos a conversar acerca de una idea que ellos tienen para poder recaudar fondos y mejorar parte de la infraestructura de acá, de la escuelita donde estudian sus hijos. Bienvenido, buenos días. ¿Nos ayuda con su nombre? Muy buenos días. Les saluda el presidente del Comité Central de Padres de Familia, Darwin Castro. Y don Darwin, cuéntanos un poco sobre esta idea que ha nacido y cuándo la van a realizar. Bien, eh, en realidad esta es una actividad eh, que surgió en base a ideas de los compañeros presidentes de grado y la hemos puesto en marcha eh, con el objetivo de recaudar fondos para mejorar la infraestructura de nuestra institución. Sabemos que por los dos años de pandemia pues las unidades educativas estuvieron en total abandono y no se les brindó el mantenimiento debido. Entonces la prioridad para nosotros hoy en día eh, en las instalaciones de nuestra institución son las baterías sanitarias que necesitan una remodelación completa porque creo que la educación merece un espacio acogedor y las baterías sanitarias no brindan las garantías necesarias para el uso de nuestros niños, de, de toda la comunidad educativa. ...de lo que comprende la Escuela Otaro Semena Gómez. ¿Cuándo se va a realizar esta actividad? La actividad la vamos a realizar el día sábado, el día de mañana... ...a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Aquí en los exteriores de la institución educativa? Sí, vamos a estar ubicados aquí en los exteriores de la unidad educativa... Eh, ...invitamos a la, ciudad de, a la ciudadanía quevedeña pues, que aproveche esta linda oportunidad... Va a haber mucha mercadería. Vamos a tener prendas desde un dólar, eh, máximo hasta cinco dólares, eh, en buen estado. Entonces creo que aparte de, de colaborarnos, pues se va a llevar algo a cambio, algo que de pronto le va a servir. Ustedes han cotizado cuánto es el valor que necesitan eh, tener listo para las adecuaciones. Bueno, justamente el área de trabajo mía es eh, contrastista en construcción. ...y yo estimo que eh, los valores oscilan entre los 2.000 a 3.000 dólares... ...dependiendo las adecuaciones que vayamos a, a, a realizarlas, ¿no? Dentro de las instalaciones de las baterías sanitarias... ...hay los, los accesorios de las baterías, incluso están eh, en completo deterioro... ...tenemos una bomba que abastece de agua a una de las baterías sanitarias... ...principales de la institución que se nos dañó por el, por los dos años de pandemia, que no se le brindó uso, pues eh, se pegó, se quemó, se recalentó. Todo eso tenemos que implementar nuevamente en la institución. Ok, ahí está la información que el presidente del Comité Central de Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica Otaro Semena, ha realizado para este sábado acá en los exteriores de la institución, lugar donde se va a realizar una venta de garacha ya ha mencionado comprendas que están en muy buen estado... ...y van desde un dólar hasta los cinco dólares... Reitera esa invitación amigo. Eh, sí, invitamos a todo lo que comprende la ciudad de Quevedo... ...y por qué no, eh, las partes eh, aledañas a nuestra hermosa ciudad... ...a que se acerquen a los exteriores de la escuela Otto Ahora, ...recordemos que nuestra escuela es un ícono muy importante... ...dentro de esta ciudad... ...también vamos a tener eh, una pequeña promoción... ...por cada eh, participante de, de esta venta de garajes. Por el consumo de 10 dólares obtendrá un ticket para participar en un kit de productos Tupperware, que la mayoría de nosotros conocemos eh, la línea de plástico que maneja Tupperware, es súper buena, y también va a haber un stand de Tupperware aquí instalado que nos va a ayudar con ese kit para de esta manera enganchar al cliente. Gracias. No olvidarse que la Escuela de Educación Básica Otaro Semena está ubicada en la avenida Jaime Roldós, muy cerca de lo que es el Estadio 7 de Octubre, acá en el Cantón Quevedo, que estamos allí enfocando en estos momentos para quienes deseen venir a colaborar con los padres de familia. Ahí también se encuentra Aprocico, está muy cerca del centro del Cantón Quevedo. Gracias a todos los que han, se han conectado a nuestra señal. No olviden seguirnos a través de las redes sociales y también revisar nuestra información en www.aldia.com.es.